Esta hermosa novia vivió el peor momento en su boda. La expresión de su rostro lo dice todo. Para amarla, quererla, protegerla y respetarla en todos los momentos y siempre de su vida. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Nuevamente, lo invito a que manifieste si es su deseo. No, no puedo. <tose> <tose> no sí. oye yo usted más que. No, sí. Oiga, yo usted más que.